¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de referentes por la señal de Avia Yala Televisión. Saludamos a los nueve departamentos que siempre sintonizan nuestro canal. Agradecidos con la gente que nos escribe también en las plataformas Avia Yala Televisión en vivo. Y por supuesto nuestra página web aviayala.tv.bo. Gracias de corazón por acompañarnos y también por mandarnos saludos en las redes sociales. En este programa... Vamos a tener un invitado especial, que para nosotros y para toda la producción es un gusto poder eh, recibirlo en nuestra casa de la televisión. Nos acompaña un hombre de valor, ideal, e ideal es que desde muy joven trabajó por sus metas, que se denomina socialista a tiempo completo y estronguista de la cuna al cajón. Bienvenido a don Gustavo Torrico, que está en Referentes. ¿Cómo está don Gustavo? Buenas noches. Oscar, muy buenas noches. Un gusto estar aquí en televisión aviallada. Gracias Gustavo, eh, para nosotros es un honor poder entrevistarlo y conocerlo un poquito más, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito personal. Oh, para mí es un placer estar acá eh, y servite, estoy para, el, para vivir. A muy todos. bien, muy bien. Vamos a conocer eh, la ficha biográfica de nuestro invitado, por favor. Gustavo Torrico, nacido el 30 de marzo de 1959 en La Paz, Bolivia, ex asambleísta departamental de La Paz por el MAS, trabajador febril y dirigente del rubro. Y a continuación para nuestra audiencia vamos a conocer también parte de la biografía de nuestro invitado especial. Gustavo Torrico Landa, abogado, ideólogo, trabajador fabril y dirigente del rubro ex viceministro de Gobierno, fue asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento al Socialismo, diputado nacional y jefe de bancada por el MAS por dos gestiones hasta el 2019. El 2010 fue viceministro de Gobierno y el 2015 al 2021 fue asambleísta departamental de la Ciudad de La Paz por el Movimiento al Socialismo. En esta calidad fue autor de la Ley de Reducción de Valor de las Casas de los Trabajadores, Ley de la Autonomía de la UPEA, Construcción de la normativa de maestros de la Ciudad del Alto, ley de ingreso gratuito a campos deportivos para adultos mayores y niños hasta los 12 años, y también estratega político para lograr la aprobación en el Congreso de la nueva constitución política del Estado. Bueno, sin duda, nosotros hablamos de Gustavo Torrico y la sociedad boliviana conoce de todo el trabajo que usted ha realizado en el ámbito político, pero queremos conocer y retroceder un poquito cómo era Gustavo de niño de niño eh, un niño normal digamos travieso <coughs> consecuente con mis eh, con lo que pensaba con lo que hacía deportista desde ya me encanta sí. jugar el al fútbol el fútbol desde niño he jugado he incursionado en algunos otros deportes pero solo para aprenderlos el fútbol <risa> es lo que me gusta y bueno ahí fuimos eh, hasta hoy, ¿no? bueno, hasta hace un par de años que no se estaba haciendo fútbol todavía, ¿no? Sí. sí. Y, y bueno, más, eh, sobre todo en la liga Fabril, ¿no? Yo claro. jugué para la fábrica Said jugué yeah. el campeonato Fabril con la fábrica de vidrios, eh, jugué con Salvietti, yeah. con Salvietti jugué, no sé, 8, 9 años fútbol. ...fue el goleador del de fab campeonato Fabril... Eh, en, ...en varios campeonatos... ¿no? Ah, qué, lindo, ¡Qué lindo! ¿Y era un niño travieso? <risa> ¿Tranquilo? No, bueno, no... menos tranquilo... ...no menos tranquilo... <risa> sí. ...pero arriesgado, sí... ...arriesgado para hacer algunas cosas... Eh, ...en las que se ponían énfasis... ...a mí me gustan los desafíos... Ya. Yeah. ¿sí? ...y entonces... ...si íbamos a algún lado los muchachos... ...que antes nos podíamos mover... Muy fácilmente. Claro. ¿Dónde no? vivía usted de niño? Yo vivía en la Pérez Velasco, yeah. justamente de transporte militar, un poquito más abajo. Y después viví en la Tejada Sorzán. ¿no? Pero mientras estuve en la Pérez Velasco, eh, bueno, ahí estuvimos hasta que tenía 12 años, más o menos, 11 años. Luego nos fuimos a la Tejada Sorzano, vivimos un par de años y de ahí nos fuimos a vivir a la José María Zin, yeah. eh, que, que es el puente entre Villa Victoria y el cementerio. Ah, yeah, yeah. Ahí. <coughs> ¿Cómo van bueno, sus papis con usted, Gustavo? Mi papá, bueno, mis papás estrictos desde ya, ¿no? Eh, bueno, mi madre muy, muy cariñosa, era, era su mimado de mi mamá. Pero mi, mi papá, sí, estricto con los varones, o sea, Uy. al estilo de antes, pues, ¿no? O claro. Sea, disciplina, no, pero con mucha relación con él, eh, bastante fluida, digamos, ¿no? O sea, sin tapujos ni cosa por el estilo, eh, con una forma muy peculiar de, uh -huh. de explicarte la vida, los valores, ¿no? La honzadez, etcétera, etcétera. Bueno. Hay un sobrenombre, ¿no?, que es muy conocido por Gustavo Torrico, que es Satuco. ¿A los cuántos años asume ese sobrenombre y que es una marca registrada? Cuando decimos los Satucos decimos, ah, el grupo político que maneja don Gustavo Torrico, ¿no? Pero sé que es para usted el, el, el sobrenombre, el apodo. Satucos es un, es un apodo de, de último tiempo, se podría decir. Yeah. Cuando, cuando llegamos a la diputación. Eh, hay una anécdota ahí. Eh, la, el oficialismo, que era muy, muy fuerte, era mucho más de dos tercios la gran coalición que armaban, eh, querían aprobar una ley de, de entrega de los aeropuertos a unas empresas extranjeras por 40 años de, de uso de nuestros aeropuertos, por cantidades ínfimas, digamos, de ingreso. Uh -huh. Pero que además eh, el problema era que si el contrato lo decía, que si llegaba otro gobierno y quería anular esa concesión, el Estado debía pagarles por 40 años sus ganancias. O sea, era criminal la ley. Yeah. Y la instructiva del presidente del Más de Don Evo Morales, fue: había que frenar esa ley, como dé lugar. Y entonces me tocó hablar, eh, salí a la tril. Y es unas intervenciones que les molestó a los menesistas, les molestó a los miristas, Y se empezaron a pelear claro. en sellos. En sellos. Hubo una trifulca ahí de insultos, qué sé yo, de un lado para el otro. Y se suspendió la sesión, no la aprobaron. Claro. Y cuando nos fuimos a la oficina, el eh, presidente Evo nos preguntó, ¿y cómo ha ido la cosa? Y Alberto Aguilar... ...que era diputado y, y después fue gobernador de Oruro, ...le dijo a Evo... Ah, no, ...Gustavo es un, es un diablo... Le dice. ...los ha hecho pelear y ha y no hemos aprobado la ley... ...es un diablo, es un demonio le dijo así... Y yo digo, ah, entonces tú eres el Satuco de la bancada. Y, y a ah, partir de chata, ahí, ya, la ya, ya, ya, ya nadie en la calle, todo Satuco Satuquito. Claro. Y ya el nombre se perdió. Vamos a llegar al momento de la política, pero queremos seguir andando un poquito más en la vida de niño, de joven. A los 13 años tengo entendido que comenzó a trabajar en la fábrica said Gustavo. A los 13 años, en realidad, empecé a trabajar... Eh, de mi casa al frente había una una basaca. Ya, una Basaca maestranza, que hacían muebles, etcétera. Que era del maestro Cisco. Se llamaba Francisco, y les decían Cisco. Y entonces yo le dije, yo quiero trabajar acá. Y claro, como me veo changuito, que se yo, dijo, ya pues me dice, pero vas a pasar las virutas, vas a recoger las herramientas, me da cuarto. Pero luego me, fue, me, me enseñó, por lo tanto, sé carpintería bastante bien. Ah, qué bien. Me enseñó a cortar la madera, me enseñó a armar los roperos. Él y su hijo, que era de mi edad casi, le eh, decían Ciscucho, si eh, los, los dos, y empezamos. Y de ahí ya me fui a trabajar a, a la fábrica Salvietti. ¿Y por qué el tema de trabajar? quería ganar su propia platita? ¿O era una idea de poder distraerse un rato? No, no, no. no. ¿Cuál fue pero, la motivación para que eh, a esa edad puedas decir quiero trabajar? No, el tema era también eh, una apretada muy fuerte económica en mi casa, ¿no? Ah, muy bien. Eh, entonces había que colaborar, eh, pero además eh, uno, quiere, uno quiere sus cosas, ¿no? Su, claro. Su sopa, etcétera, pero más era un tema de... ...de ayudar, digamos, en la casa, ¿no? Claro. Luego me fui a trabajar a, a Said <coughs> ...y ahí... Eh, ...obviamente nunca llegué a ser... ...obrero de planta... ...porque... Ya. ...te hacían trabajar... ...casi tres meses... Te cortaban el contrato, volvías dentro de 15 días y volvías a empezar. O sea, Eso era para no darte seguro, etc. Claro, cuando... En esos tiempos manejaban así los empresarios. ¿tú? Y ahí trabajé en bastante tiempo. De ahí me fui a trabajar también a Pagenza, una fábrica de, ¿De papel. que hacía papel, sí. el papel continuo de las computadoras que se usaba para las impresiones. En esos Muy tiempos bien. había empezado la computación. Y se fabricaba papel continuo, ese perforadito en los costados, ¿no claro. veis? Que cosía. Ahí trabajé en Pagenza y de ahí me fui a trabajar a la fábrica embotelladora Salvietti. En Salvietti sí estuve mucho tiempo, 11 uh -huh. años, 12 años más o menos. Ahí. ¿Y ahí cuál era la función que desarrollaba, Gustavo? Yo era obrero, siempre. Era obrero en la embotelladora. Y me activé al sindicato. Uh -huh. e esa es una historia, ¿no? Yo me activé para el sindicato porque había un, un dirigente, yeah. un Fabril, que ya tenía 20, 25 años, creo, de ser dirigente. Pero en realidad él no hacía nada. Entonces <risas> yo puse estas ideas y los trabajadores me dijo: No bueno, vas a ser nuestro secretario ejecutivo, ¿de acuerdo? Y cuando estaba en eso. El mover gente ya estaba en las venas claro, de usted, Gustavo. Ya, ya, ¿no? ya le, había, le gané la elección en realidad, pero hicieron un lío, etcétera, que convocaron otra elección. Y a ese paso eh, salió el dueño de Salvietti entonces me dijo que me promocionaba a la parte administrativa, a la contabilidad. Y como me promocionaron a la parte administrativa, yo ya no podía ser... ...del sindicato de trabajadores... ...ay, a los trabajadores ...sí, sí, fue una trampa porque el otro era servil... ...en realidad al sindicato... ...claro, ¿no? sí, claro... Ahí. claro ah, no. ...así fue... ...qué bien, y, ...pero me estaba contando el lado de, de, del trabajo, ¿no?... ...a la par también desarrollaba su juventud... ...como los otros jóvenes sí, sí, sí. de su edad... ...tenía tiempo para aquello también... ...claro que sí... ...mi mañana empezaba muy temprano... ...6 de la mañana, y yo ya salía para la cancha... Eh, Ahí íbamos al bosquecillo, al kilómetro 7, jugamos ahí, eh, entrené para Fesoviario también. Mm -hmm. El profesor Tacone era el mm, técnico argentino. Ahí estuvimos, eh, bueno, yo hacía mis cosas, también el colegio. Claro. Claro, eso no descuidaba y obviamente <risa> cuando ingresé a, al colegio de Ayacucho a mis 13 años para cumplir 14 eh, un compañero que se llamaba Vera, eh, que era de la promoción de ese tiempo, él nos vio así, no sé, en alguna discusión de colegio que había y, y me convocó y me, me invitó a que sea parte de la, de la juventud comunista. Y entonces me ese es su primer acercamiento con sí, la política. Sí, sí. Me enrolé ahí, me en la juventud comunista eh, con los pero como estudiante, digamos, ¿no? Y ahí emprendí bastantes cosas. ¿Podríamos decir que él fue su mentor de, para incursionarlo a la política o de, o de cómo usted comienza a dar sus primeros pasos o por lo menos a interesarle y tener ese criterio que ya más adelante lo iba a desarrollar de mejor manera y llegar a donde usted ha llegado, ¿no? No, él en realidad me, me invitó a que sea parte porque era un tiempo más de conflictividad con la policía. ¿no? con el gobierno de esos tiempos, estábamos en el tiempo de, de Vance uh -huh. en la dictadura. Entonces, conflictividad no sé, seguro vieron un liderazgo, algo así. Y ahí empecé. Y luego con, me conocí con, con otros compañeros, eh, ya en el, en el camino, con el doctor Jaime Alcócer, por ejemplo, uh -huh. con Manuel Vázquez, con el ingeniero Manuel Vázquez. Eh, que me, que me invitaron a que sea parte del Partido Socialista 1. Eh, cuando estaba Marcelo ahí y posteriormente nos quedamos en el Partido Socialista 1 y ahí ya, ahí sí, desarrollamos plenamente claro, nuestro ¿no? criterio político. Si tendría que elegir una figura de esos años, ¿quién podría ser la figura para representar que fue por lo menos su guía o su mentor en este ámbito tan interesante que es la política. Bueno, Marcelo, obviamente, indiscutible. Marcelo, sí. Marcelo Quiroga es, es una lumbrega para cualquiera que... Claro. Leer, leerlo hoy ya es una lumbrera, imagínate viéndolo. Claro, <risa> y compartiendo y charlando, sí, me sí, imagino sí. que... ¿Qué recuerda de él? ¿Alguna anécdota que haya vivido con usted? No, el hecho de mandarte siempre ¿no? a comprar eh, aspirina. O sea, a mí siempre me mandaba por aspirina. Yeah. <ríe> es que era el más yeah. Por aspirina. No, después no. Obviamente, Marcelo, estaba en la cúpula política y, y uno estaba empezando a subir claro. los escalones. Es decir, ¿no? Qué interesante, ¿no? A ver, eh, me interesa saber un poquito más... Eh, por todo lo que es Gustavo Torrico y sobre todo el tema de, de, de, de esa experiencia y de esa decisión. ¿no? Usted decía, bueno, mi familia se estaba ajustando un poquito y yo tenía que tomar eh, las riendas de también querer generar mi propio dinero. ¿no? ¿Le sirvió mucho para ahora, para sus hijos? No, me sirvió mucho porque, bueno, yo de, de mi papá y de mi mamá, yo lo que siempre he aprendido es que lo material no tiene ningún ningún valor, uh -huh. más un servicio que te presta y que hay que ser solidario, etc. ¿sí? Y sí, lo aprendí también ya incursionando en el socialismo, ¿no? Claro. O sea, no, no puedes ser socialista eh, de título, no puedes ser socialista porque levantes la mano izquierda o porque, no sé, o porque te pongas o porque un cestiario. No, no, no, no. El socialismo es una forma de vida, es, es de uno, ¿no es cierto? Es moverte ahí, obviamente, más allá de que sean teorías políticas, económicas, etc. Tu forma de ser es la que claro. tiene que hacerte socialista. No lo que digas que eres, es tu forma de ser. ¿Cree que la juventud <coughs> de ahora genera cambios revolucionarios? Yo lo dudo. Mira, hace mucho tiempo ando tratando de estudiar este tema porque... ...el neoliberalismo ha tenido una virtud para ellos... Y, un, y una cosa mala para, lo, para nosotros, ¿no? Para el país, como país, solo para hablar de nuestro país. Claro. Bozó la memoria histórica de la juventud. Y al borrar la memoria histórica, y al entrar, y al formarte en las universidades, que es lo que lo veo así, al formarte en, un, en una currícula tan individualista, que cuando salgas eh, abogado... Salgas para pensar cómo vas a armar tu buffet y cómo quieres tener la oficina al estilo Perry Mason, no claro. sé, ¿no? y atender a grandes corporaciones y, y codearte con el poder y andar en tus vehículos de lujo, no sé. Eh, los médicos salen no con el afán de servicio, salen con el afán de tener ese dato, su clínica privada y claro. ser igual. O sea, esa fue la virtud del neoliberalismo, pero para ellos... O sea, para servirles claro. a ellos. Por lo tanto, la universidad hace cuantos, cuantos años que no trabaja el mundo político. O sea, no, claro. no hay nada de lo que, de ese semillero, de esa cuna que había de ideología. Eh, no te olvides que de ahí salieron grandes eh, mentes políticas, claro. ¿no? Eh, gente muy comprometida. Uh -huh. ¿no? Con, con lo que pensaba, que estaba dispuesta a poner la vida eh, por lo que pensaba y defender sus ideas Los hermanos Bordadona, por ejemplo ¿no? O sea, ese tipo de, de juventud hoy no ves uh -huh. Hoy no le importa a un, a un joven universitario si el otro joven tiene para comer No, él vive y vive, claro. se acabó Entonces es Mucho más individualista, claro. verdad, ¿no? Eso hizo el neoliberalismo Recuperar la memoria colectiva creo que es imprescindible para nuestro Estado ¿Se sintió alguna vez cercano a la muerte, don Gustavo? Ah, últimamente, <ríe> Bueno, varias veces, sí, varias veces eh, en tiempo de un tiempo de dictadura, sí, eh, suprimas algunas represiones de esas que te que te ponen a pensar, ¿no? Y, y bueno, después eh, hace un par de años. Eh, no, el 219 para ser más cierto, justo en pleno golpe de uh -huh. Estado, eh, tuve una crisis eh, cardíaca. Eh, me yeah. diagnosticaron aneurisma aórtico, entonces estaba a, a medio paso de ir al otro lado. Uy. Pero um, el doctor Pozo, que después fue ministro de Salud, eh, y el doctor uh, Nelson Cadena, que hasta uh -huh. hoy es mi cardiólogo, que es un genio, es un cardiólogo ¿Y eso joven. le vino? ¿Tras Eso. conocer la noticia? No, no, no. Eh, se desató. En realidad se desató un entra, entra, de cosas. Tras estas cosas, sí, ya. sí, sí. Uh -huh. Y el doctor Nelson Cadena es el que me trata hasta hoy. Y... Uah, es un genial profesional boliviano. ¿Cómo vio el tema del golpe de Estado? usted Desde una lectura política y también personal, porque vivió usted el golpe de Estado siendo protagonista y siendo una figura también muy importante dentro del movimiento al socialismo. En lo político, en realidad yo lo vi como una forma de, de revancha de, de sectores racistas, neoliberales, etcétera que no estaban de acuerdo con, con este giro que le habíamos dado al Estado desde el MAS, que fue la inclusión, que fue la distribución o redistribución de, de los ingresos, por varias formas, desde, desde bonos, desde, desde baja en la en las um, cuentas de, por energía eléctrica, eh, acceso a los servicios, una serie de cosas que habían transformado el Estado. Claro, no les duda? gustó a los patrones de siempre y entonces con la ayuda de, de los gringos, como es de costumbre, más otros sectores neoliberales de la América, Macri de la Argentina, Bolsonaro, Lenin Moreno, etc., eh, Dieron este golpe que creo que al MAS lo encontró a medianoche. El MAS no se lo no había... estaba preparado? No estaba preparado para un golpe. Eh, estábamos jugando a la democracia. ¿no? Y cuando se da estos hechos, eh, bueno, ahí no eh, se podía haber hecho una resistencia muy fuerte. Es más, podíamos haber vencido en noviembre. Pero iba a ser un costo muy alto de, de vidas, iba a ser muy duro, muy duro. Y el presidente Morales nos instruyó que retiremos todo y que nos vayamos. Le voy a dejar una pregunta en el tintero para irnos al corte, por favor, don Gustavo. ¿Con qué se queda del golpe de Estado ocurrido en el año 2019? Al volver de la pausa, por favor, vamos a pedir que nos responda y estoy seguro que muchos de nuestros televidentes también están disfrutando esta entrevista con nuestro referente de esta edición, Gustavo Torrico. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en el programa Referentes. Desde la sede de gobierno, nosotros felices, contentos de llegar en este sábado por la noche y disfrutar con ustedes a nuestros invitados especiales que tenemos en todas las ediciones. Bueno, don Gustavo, tenemos este sector que es tertulia. Hemos puesto su fotografía una semana antes del programa y la gente va escribiendo a las redes sociales y eh, hay preguntas que a veces son un poquito más picantes. Si decide no responderlas se toma un sorbito. Trata... ¿Por qué brindamos pero antes? Vinimos por, por el pueblo. ¿Por el pueblo? Por el pueblo que sabe vivir. Sin duda. Salud. Mm, ¡Qué rico el vino tarijeño! Está ah, bueno. Está ah, bueno. <risa> Muy bien. A ver, la primera pregunta dice, un saludo don Gustavo desde Cochabamba. Siempre que lo veo parece un hombre serio, dice. Ah, mire, ¿cuántas mujeres conquistaron su corazón? Oh, <risa> un saludo. Ah, no mentira, mentira, mentira. Si quiero un saludo, una. No, no, no. Una, una sola, una sola. ¿Cuántas se conquistado? Ya estoy diferente? Esa no te la pregunta. Ahí está la respuesta de nuestra amiga Elsa González. ¿Qué frase describe su forma de vivir Omar López de La Paz? Consecuencia. ¿Por qué? Soy un hombre consecuente, de verdad. Con mis ideas, con mi forma de vida, con lo que predico y hago. No solamente predico, uh -huh. lo llevo a la práctica. Soy muy consecuente en esas cosas. Sara Aguilera, del Departamento de Santa Cruz, dice... Me dijeron por ahí que Don Gustavo se manejaba en vehículo un BMW negro. No, Nunca. Ojalá. ojalá. recuerdo, yo era periodista. Recuerdo que una vez creo que igual en los medios salió eso, ¿no? Sí, que, sí, sí. Eh, que decían Gustavo es socialista, pero lo, lo ven manejando. ¿De quién era el vehículo? No, nunca he tenido un no, bebé. A ver, ¿Y por eh, qué decían eso? Qué? No, yo desde, desde joven lo que buscaba era tener un vehículo. Eso es verdad, me encantan los coches. Y lo que hice fue comprarme un vehículo, porque trabajaba desde muy joven. Entonces, tenía ¿Qué rata. vehículo maneja Don Gustavo? No, hoy. Sí. Tengo una vagoneta Ford. Oh, yeah? Pero es antiguita pues del 2004 <ríe> ya, ya es, ya es Para que vea que lo sigue caso lo sigue, Para que vea que lo sigue, porque me dijo eso Oscar, pregúntale por el BBB por el BMW negro, dice claro, qué oh, yeah. Yeah. Sí, ¿no? Porque salió un tiempo ese rumor, ¿no? Mira, saca, la cosa era defenestrarte. De Sacaron que andaba en un BMW negro, sí. eh, dijeron que era propietario del edificio azul que está en la 9 de, de la avenida para por favor. Ojalá, ojalá. Ya, muy bien. A ver. ¿Picante o dulce en el amor y en la comida? Dice Carla Omonte. Picante. Picante. picante. en la comida y dulce en el amor. Ah, muy bien. Otra pregunta, ser padre puede ser visto como un acto de amor y revolución. ¿Qué generó en usted el nacimiento de sus hijos? Carmen Mendiola de Tarija. Gracias a Tarija, nos manda un saludo igual. Me generó en realidad un compromiso de, de que debía dejar un mundo mejor, un país mejor, un o sea, yo tengo dos hijos, una, mi hija mayor y mi hijo el segundo, ambos son médicos. Y entonces, cuando tuve a la pequeña en mis brazos, eh, no dije, voy a darle, como dicen, todo lo que a mí no me han dado. No, no, no es verdad. Yo dije, hay que construir un mundo mejor. Para ella. Y hay que, sí, bien. hay que hacerlo. Salud por la familia también, por In los hijos. Intenté, por lo menos. Lo logró. ¿O qué dicen sus hijos respecto a eso? Chochos de la vida, ellos dicen que sí, que lo hice, me apoyan mucho. ¡Qué bien! Bueno, a ver otra pregunta. En la intimidad, ¿usted cómo se describiría? Patricia Guzmán de Cochabamba. ¡Sí! ¿Podemos darle un saludo si no quiere responder? Estamos un poquito más... Más picante. Ah, a ver, apasionado, digamos, ¿no? Un apasionado, amoroso. Ah, Gracias. Bien. Eso. Salud también. ¿Qué es lo que más te apasiona? Dice también Carlos Cuellar ...desde Santa Cruz. Mira, tengo varias cosas que me apasionan. Me apasiona, por ejemplo, las carreras de Fórmula 1. Ah, Hubiese bien. dado todo por conseguir un auto de Fórmula 1. Pero me apasiona el fútbol. Me apasiona la política, de verdad que me apasiona la política. Y, y lograr algo, si lo haces con pasión, así, es, es impresionante cuando llegas al resultado. Pase lo que haya pasado en el camino, pero llegaste al resultado. Y claro. eso es impresionante, ¿no? Mire, me voy a saltar otra preguntita. José Carlos, desde La Paz, dice: Usted es fanático por el tigre. ¿Qué es lo más loco que ha hecho por su equipo? Uy. A ver, recuerda alguna ay, anécdota ¿Qué es lo más loco que tú? No, hice de todo Como hasta quedarme Mira, antes del estadio en Siles eh, Era hacia adentro del estadio y había uno como Placita todavía y era el encejado uh -huh. y, y bueno, pues no tenía ¿Qué año? Eh, ¿Qué año? Ya o, años, años atrás No sé, sesenta y tantos Allá ¿Ah, Y ...y yo no tenía para mi entrada pues... ...oye, a mi padre no le gustaba el fútbol, ¿ah? ¿eh? Eh, ¡Uy! Siempre me, me enseñía... ...me decía que el fútbol estaba en su forma de ser. ...me decía el fútbol es para los vagos... ...que no saben hacer nada, usted estudie... <risa> ...bueno, pero a mí me encantaba el fútbol... ...entonces, ¿qué hice? Fui a, fui a verlo al Stronger... ...no tenía cómo entrar... ...o sea, no tenía plata... Así es que me fui al otro lado y estaban las señoras vivanderas y le digo, ¿puedo vender tus refrescos? ¡Claro! Me, entonces me pusieron un mandil y yo me entré a vender refrescos a, ah, a todo claro. lo que es la, la secta ahorita de general. Claro. No, yo vendía refrescos, pero sí. vendía mirando, vendía el mirando partido, todo el partido. Claro. Pero qué ingenioso. Y, y entonces, luego vino la... La tunda, pues, ¿no? Al día siguiente. Porque yo llegué a mi casa, lo más normal, no dije nada, ya. Me iba cerquita de Miraflores a Plata de Velasco. Pero al día siguiente los amigos de mi papá le dijeron, Ay, oye, no. le dijo, ¿cómo que tu hijo está vendiendo frescos? Te oh, <risa> no. ya, ya, ya sabes <risa> y ya había visto el partido, visto el ¿Y, partido? y ganó ese día y ¿El ganó part... ese día. Sí. Ah, muy bien, te valió <risa> la, la pena. Y además me salí cuando lo fui a esperar a la puerta a Don Solando Vargas, al que le decía sí, el bien. peso, que hasta hoy es mi amigo y siempre me recuerda. Y era abrazado, me sacó y me dio, y yo feliz porque me dio su maletín para que lleve y yo estaba Ay, en el cielo en el Claro, slano. después del gusto no hay problema el disgusto <ríe> claro, <vicero>, claro. ¿eh? <ríe> Salud por el equipo el sexto se pasa. Yo soy de Cabiri, del ¿eh? departamento de Santa Cruz, pero llegué a La Paz y me encantó mucho el Tigre Y, y cuando me preguntan de qué equipo sos, digo del Tigre, me gusta mucho Ah, que ¿No? es pasión, ganas sí, y sí, tiene, tiene. Además de la historia que ¿Por lleva Por eso decimos, tío? si no lo sientes No lo entiendes <risa> Muy bien A ver, otra preguntita aquí en nuestro sector de tertulia De, allá ya la televisión El programa Referentes Dice, ¿Cuáles son tus talentos Ocultos, Vivi López De La Paz? Ah, mis talentos ocultos Me gusta componer Música Ah. Bueno, no música, canciones, digamos, las letras de las canciones, porque de música no entiendo nada, pero las, las canciones sí, eh, me gusta hacer canciones, me gusta escribir poemas, eso me encanta, sí. me encanta, sí. ¿A qué le escribe en las canciones? ¿Al amor? ¿A la vida? A todo, al amor, a la vida, a cualquier locura que a uno se le ocuera, Sí. ¿no es cierto? Eh, ¿Recuerda alguna un pedacito? ¿Alguna estrofa de alguna canción suya? Algo que sí. Eh, es una cueca encima de cueca tarijeña que titula eh, Noche y Día ¿no? eh, y dice: La luna se sonrojó. Y miró desde ojo, ya no tuvo el valor de asomarse a la ventana, al ver tu piel tan blanca sobre mi cama. Ah, ¡Qué lindo, muy bien! No sabíamos ese talento oculto de Don Gustavo Torrico. Me imagino que ya los amigos más cercanos, cuando estaban en algún evento de confraternización, Don Gustavo que cante. Generalmente la, les hacen cantar a otros porque el que canta no lleva su guitarra. Ay, eh. <ríe> y yo no, no, no toco guitarra porque eso me lo prohibió mi madre. Sí. <ríe> ¿Te consideras una persona supersticiosa, William Quispe de no, la Paz? Para nada, para nada, pa nada. ¿En qué cree Gustavo Torrico? Creo en lo que puedo hacer, creo en lo que se puede hacer en conjunto, si te, si te englobas algún, algún proyecto. Y si le pones fuerza, pasión, etc. Y si se, eres sincero, creo uh -huh. en eso. A ver, Sabrina Alba, desde Cochabamba, me dice que no te mienta, don Gustavo, que yo lo he visto en La Paz con una movilidad muy buena. Entonces, <risa> sigue con el tema de Diga, la movilidad. Ahora se ha confundido, ¿no? Ah, <risa> si sales y ves mi coche, yo creo que me vas a dar 50 pesos para que lo hagas el barrio. <risa> ¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho? ¿Quién te lo dio? Dice Carlos. ¿Un mejor regalo? No. Nunca me hicieron los regalos más que los regalos comunes, ¿no? ¿Sí? Eh, si fuera de eso, sí. Mm. Mi mamá, por ejemplo, tenía una costumbre de, de... El día de lo que sea que tenía que regalarme, mi mamá me regalaba calcetines. Entonces tengo... <risas> una gran cantidad de cáncer. Sí, como para poner una tienda. <risas> sí. ¿No? no, no, no hay... No soy, como te digo, apasionado a las cosas... Materiales, así. Materiales. En mi último cumpleaños, sí, hace una semana atrás, eh, mi hermana me regaló un celular. Ay, ese debe ser el mejor regalo que me hicieron. Que lo hiciera. Aunque eso es en lo material. En lo... En lo Profundo, sentimental, en lo digamos, no, el mejor regalo me lo dieron mis dos hijos con su título. Claro. Agradeciendo de cierta manera al papá por todo el apoyo que les había dado. Gracias. Salud. Muchísimas gracias, don Gustavo. Ha pasado muy bien también el sector de Tertulia. No, Muchos terminan la copa. Eh, ¿Cómo lo está pasando en estos momentos? Bastante bien, sí, bastante tranquilo. bien. Tranquilo. Que bueno. Para que vean cómo es mi audiencia. También una charlas un diferentes. ¿no? <ríe> Salud, eh, gracias a nuestra audiencia de Avia Yala Televisión que todas las noches, los sábados a las 19 horas, prenden la señal de Avia Yala Televisión para compartir y conocer también a nuestros invitados. Pausa y volvemos con mucho más de nuestro programa. Continuamos con más del programa referentes a las personas que recién nos están sintonizando. Estamos con Gustavo Torrico como invitado especial de esta edición. Y por supuesto disfrutando y compartiendo también y conociendo un poquito más al Gustavo desde muy niño joven. Y ahora vamos viendo también, tocando otros temas en la vida amorosa, en la vida personal. Ya lo conocemos en la vida política que también vamos a seguir hablando con él. Pero en este sector de Bitácora, estimado Gustavo, lo que hacemos es presentarte una serie de postales... ...de imágenes y que queremos que tú las vayas describiendo... ...que nos vayas contando también en el momento de... cuando han sido to tomadas estas fotografías... ...adelante por favor con la producción... ...vamos viendo aquí la imagen de... ...la familia... ...¿quiénes están ahí? Bueno, está mi mamá... Mi ¿Qué el... se llama su mamá? Mi mamá es de falleció hace dos años... ...este es el último cumpleaños que... ...que pasamos con ella... La de Café es mi hermana mayor, Virginia. El que está atrás de ella es mi, el único hombre, hermano que tengo, porque tengo cinco hermanas. Uy, es, grande eh, la familia. Sí, es Milton. La que está con la polera zoja es eh, Julie Julieta Enriqueta que es eh, médico también, es mi hermana mayor. Y la última Uy, no. de mis hermanas es la que está a su lado, que es Julieta Margot. Fue fue es abogada. Ah, mire. <risa> sí. ¿Cómo fue criarse entre mujeres? ¡Uh! Oh, fabuloso, imagínate que es el niño de sus ojos claro. claro, mis hermanas me adoraban Sobre todo mi hermana Lo consentía mi, mi hermana Julia hasta hoy me consiente Claro, porque me ha dicho que le ha regalado un celular Claro, ella me lo <risas> no trajo un celular <risas> Ella me consiente de lo que yo quiera sí. Qué lindo ¿no? A ver, la siguiente fotografía Vamos en este sector de Bitácora Vemos ahí a don Gustavo en la política Esta es una sesión de la asamblea eh, hay un debate, se instaló un debate muy fuerte okay, okay. en la vicepresidencia Está Elizabeth Morales, que está la primera en la foto okay. La de azul es eh, Fabiola Almanza la de, la de negro es Marta Choque okay. La compañera es Jenny Armanza okay. no, Ella es Marta Choque, la, la de pollera es Jenny Armanza y el presidente que ganó ese tiempo de la asamblea. Claro, ¿no? Estábamos en un debate, sí. Sí, mire. Una fotografía bien interesante, del trabajo que realizaba todos los días, ¿no? Todos los días, sí. A ver, la siguiente postal, por favor. Esa es una foto con mi mamá. Oh, a, ¡Qué linda! A una semana antes de que fallezca. Sí. La alegría de la mamá y de usted igual. Sí, es que yo iba y... Me echaba, en su, me echaba ahí en su. apoyaba mi cabeza en sus piernas y mi mamá me decía, y yo terminaba dormido. ¿sí? Sí, ¿no? es, es la última foto de mi mamá. Bueno, una persona con su mamá siempre va a ser un niño, ¿no? Y ah, ahí pero, en la foto claro. se expresa aquello también, ¿no? Es, es, es, es. ¿Cómo era su mami con usted? Ah, muy, muy tierna, pero muy estricta también. también. ¿no? Ya como mi mamá era bajita. No sé cómo hacía, pero se colgaba de mi oído para de para la oreja. Y él, ¿no? ¿Alguna travesura que le hizo a su mamá, Gustavo? No, no, no. no ahí sí que no. Con mamá, todo bien. ¿Qué fue lo último que tal vez usted le hubiera querido decir a su mami antes que se vaya? Hasta que se quede eternamente a mi lado. La lleva en el corazón siempre, sí, obviamente. Siempre. Así es, ¿no? Qué lindo, nada más la imagen hace, ¿no? La alegría, ¿no? De, de ambos, ¿no? La mamá y el hijo ahí. Qué emocionante, bien bonita esta foto. A ver, veremos la siguiente. Con el expresidente Evo Morales. Ah, una foto tuvimos... Son asambleístas. Ahí está doña Jenny Armaza y doña Teodora, que era asambleísta por los Yungas. El de Rojo viene de la provincia de Omasuyus. El de negro, Juan Luis Vargas, el de rojo es Saúl Bautista de la provincia de masurista asambleísta, el de negro es Juan Luis Vargas de la provincia de Roma, y el presidente, esto es mm, un mes, un mes antes del golpe, supuestamente, sí, un mes, más o menos, que le llamamos al presidente y le dijimos, tenemos que hablar contigo, y nos dijo, venga, los invito a almorzar, y nos fuimos a almorzar con él, sí. Ah, muy bien, qué lindo. ¿No? Bueno, sin duda, no esos son los recuerdos también que uno se lleva o que le va a mostrar a los nietos ¿no? De todo lo que hacía usted y, y, y de los amigos que uno ya va sembrando en, el, en la vida diaria no En el laburo, ah, en, el, en el ámbito político también A ver, veremos la siguiente imagen ah Don Gustavo, y esta imagen quiero por favor eh, que podamos explicarla tengo entendido que usted trabajaba con las personas adulto mayor y cuando estaba en su campaña igual estaba muy ligado ¿no? a los médicos cubanos para que se pueda dar las operaciones gratuitas de los ojos para las personas de la tercera edad. Sí, cuando, no en la campaña, cuando eh, se habló sobre la operación Milagro con ya. el compañero José Luis Gutiérrez, Fuimos los primeros en engancharnos en la cosa, antes que el gobierno inclusive, ¿no? Y nosotros eh, con ayuda de, de algunos eh, eh, oficiales de la Armada, por ejemplo, logramos traer en buses, eh, traíamos gente de, de las provincias, que es donde más daño tienen en la vista. En la, en la traíamos gente de las provincias, los alojábamos en la casa de Satucos, 50, 80 personas, les dábamos todo, los llevábamos a operar, los teníamos en, la, en, el, en el descanso hasta que se recupere y luego los volvíamos a llevar a sus casas. Oh, ¡Qué emocionante! Hicimos miles, miles de esos, de esos viajes de todas las provincias, trabajamos muy fuerte. En la casa de Satucos teníamos dos médicos cubanos, dos médicas cubanos también, el doctor Pozo, que era el cardiólogo Que atendía, o sea, todo era gratuito Atendía los miércoles eh, Cardiología Teníamos eh, dentistas eh, Abogados O sea, oh, todo, todo un tema Y el señor que está en la foto eh, Es un orgullo haber estado en esa foto Porque fui a la provincia A A un aniversario Y me lo encontré Él es el, el nieto de Santos Tola, de Santos oh, Marcatola, que la juventud tal vez no sepa ni quién es, y mucha gente del país tal vez no sepa ni quién es. <risa> Santos Marca fue un ícono en el mundo indígena claro. al haber peleado y preservado y recuperado las tierras indígenas Entonces, en los sí. tiempos del liberalismo, ¿sabes? para la historia. Entonces, él es el nieto de... Santos Marcatola. Y me lo encontré ahí, entonces nos sacamos una fotito. Ah, qué bien. Y, y me gusta porque si bien salió en las noticias muy, muy así por, por, por encima, qué bueno que el trabajo de, del grupo de los satucos pues esté haciendo este tipo de actividades, o por lo menos las hacía junto a los hermanos médicos cubanos, ¿no? Siempre las hacemos. O sea, nosotros eh, obviamente no publicitamos nada de esto porque no es nuestro interés figurar. Pero, por ejemplo, hemos armado brigadas, eh, hemos venido al centro de rehabilitación de, de niños, que está acá, cerca de tu canal, ¿no es cierto?, de la gobernación, sí. ir ahí y mandamos una avanzada que vea qué estaba mal de todo claro. eso. Nos dijeron bombas de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos, por ejemplo, fue hace unos tres años atrás, eh, hicimos quermeses, hicimos fiesta, vendimos peluches, eh, las, las chicas de satucos se, se pusieron un mandilito y salieron a vender sándwiches por todo Sopocachi, Miraflores, etc. Sí, ellas salían y vendían sí, los sándwiches y como la vendían con una sonciza, llegan bastante bonitas, entonces vendieron zapido. <risa> eh, eso es verdad, sí. Y recuperamos un montón de dinero y con eso eh, lo arreglamos el ir ahí, lo dejamos nuevito, que, sin pedirle ni 10 ni centavos a la gobernación. Eso, eso Ese tipo de cosas, ese es nuestro trabajo en realidad. Qué bien, la verdad, um, lo felicito, Ayudamos eh, escuelas, eh, siempre por ahí, pero no necesitamos decirle a nadie, ¿no? Porque de nada sirve que salven, ven a la prensa, miren, vamos a hacer esto, nah, no, eso no, nah, no. no. No, pero es... es bueno que se reconozca y que la sociedad sepa del trabajo que están haciendo ustedes Más allá de la política, que los une a todos los miembros de Sartuco ah, Pero que, sí. que a la cabeza de ustedes siempre estén velando por los más necesitados Hoy tenemos una fundación que se llama Aboalba, uh -huh. Que funciona en la calle Potosí, en la galería Carvajal, oficina 13 eh, Donde brindamos eh, ayuda jurídica ya. ¿Sí? Y también psicológica A todas las víctimas de violencia Desde mayores, mujeres, niños, hombres, etcétera Llevamos sus casos, etcétera Y si pueden eh, La gente que necesite Nos, nos busca, nos, no se paga nada Absolutamente ¿Cuál nada ¿Cuál es la página de Facebook tienen en la fundación? Abo Alba a Boalba. a Boalba. Muy bien, sí, la bueno. gente ya sabe entonces si quisiera contactarse con esta fundación. Eh, don Gustavo, nos vamos a ir a una pausa ya casi en la recta final. Le dejé una pregunta pendiente y vamos a ir cerrando ya un poquito de lo que ha sido y conocer esto. Me interesa mucho saber también eh, otros temas de los que han quedado ahí en el tintero, le decía, pero que vamos a poder charlarlo con usted. Con pausa gusto. y volvemos con mucho más de referentes. Gracias por estar en sintonía de referentes Había ya la Televisión, ya casi llegando a la recta final, van a ser las 20 horas, y nosotros estamos compartiendo con ustedes un invitado especial, les decía Gustavo Torrico, hemos compartido y hemos conocido un poquito más de su vida de niño joven, también el, el acto altruista que él realiza, y ahora le decía que teníamos una pregunta y, y que tiene que ver con algo bastante... ...serio y también que deja una sombra... ¿no? ...en la historia y sobre todo en la democracia... ...de nuestro país... ...lo que ocurría en el año 2019... ...don Gustavo, ¿con qué se queda... ...del golpe de estado del año 2019? Mira... ...primero con... ...con el desprendimiento de Evo... ...al prohibirnos... ...literalmente prohibirnos... ...que hagamos una resistencia... ...literal... ...nosotros sabíamos... ...que si Evo estaba ahí, eh, podíamos, eh, y con el tiempo ya un par de días, un día no estábamos... que eh, ...nosotros podíamos haber movido masas, etcétera... Eh, ...pero Evo lo prohibió porque iba a haber mucho muerto, etcétera... ...pero también me quedo con, con esa resistencias del pueblo... ...o sea, más allá de las balas, de los tanques, de, del abuso policial eh, que lo hemos sufrido en carne propia... Eh, y todo lo demás, el pueblo supo resistir y el pueblo supo reponer nuevamente a su gobierno, porque es un gobierno del pueblo. No. Me quedo con eso. ¿Dónde estaba usted, don Gustavo, cuando sucedía lo de noviembre octubre-noviembre del 2019? Estuve acá, estuve en La Paz, estuve en la plaza, estuvimos en, en la defensa que estábamos organizando. Eh, para mí era un problema salir desde mi casa e ir a pie. No soy un desconocido, claro. así es que más bien ya con capucha, gorda, que sé si yo, íbamos y veníamos de la, de la plaza. Estuve ahí hasta que, bueno, ¿Qué ya sintió no cuando me... el domingo en el canal del Estado el expresidente de Bolivia, Evo Morales? Y el ex vicepresidente junto a la ex ministra Gabriela Montaño eh, Anunciaban la renuncia Sentí una puñalada en realidad, así, directa, ¿no? Pero que tuve una bronca y, y eché todos los disparates del mundo para fuera ¿Contra quién contra, contra Evo, contra Álvaro, uh -huh. contra, contra todos, sí. A ¿no? ver, me <risa> interesa <risa> esa parte, o sea. Claro, es que decía, pero no sean, pues, así nos organizamos. Yo tengo nos la hermana, nos organiza. Tenemos ya todo, porque habíamos estado en contacto ah. con algunos cumpas, etc. Ya tenemos todo y ya. Pero luego ya reflexionando, además escuchando lo que nos dijo el presidente, que como te digo, nos prohibió. Claro. vía teléfono así nosotros vamos a hacer esto no listo y no lo hagan entonces entendí, la vida de entendí personas. entendí eso de, de Evo uh -huh. esa mirada más más profunda en la política uh -huh. entendí y obviamente los respeté le dejo una enseñanza, despedé, ¿no? dejo una enseñanza a todo lo que sucedió Mira, que debemos cuidar la democracia por donde sea uh -huh. como sea ...porque esos espacios de, de violencia... ...de vulneración de derechos, etcétera... ...no sabes ni cómo defenderte, ¿no? O sea, te tienen de un lado para el otro... ...te acusan de cosas que, que no tienen ningún sustento... ¿no? ...me acusaron de terrorista, de financiador del terrorismo... Uh -huh. eh, ...nos tuvieron detenidos sin, <coughs> sin llevarnos ni a la cautelar... Eh, ...nos estuvieron yendo de juzgado en juzgado... Y a la final, eh, bueno, fue así. y Yo sabía de otros compañeros que eh, los habían hecho declararse culpables de terrorismo claro. para no mandarlos a la cárcel. A otros los mandaron a la cárcel. El abuso a las mujeres, a la gente del alto, te deja impotencia y demás. Pero deja experiencia. Claro. Deja experiencia. Y como dicen eh, en mi pueblo alteño, al... ...al chancho se lo capa una sola vez... Claro, no, dos. ...no dos... ...ahora estaría más preparado... ...estábamos también bueno, pero... ...bueno... ...el lo presidente que pasó, ¿no? es el que da las órdenes... Sí. ...claro... ...¿cómo evalúa usted el año 2020... ...en el país... ...y con esas autoridades transitorias que... ...sin duda eran... ...personas que desconocieron... ¿no? ...en su totalidad lo que era la constitución... ...era criminal contra lo que se había construido... ...yo estoy de acuerdo en que no te guste lo que se ha hecho, ¿no? Por, por, por el método, por lo que quieras. Pero no destroces, no destruyas lo que se ha hecho, ¿no? O sea, cesar las plantas, por ejemplo, a las empresas del Estado, eh, hacer una serie de abusos y sobre todo robarte la plata del país en plena pandemia, eso no tiene nombre. Estábamos sufriendo una pandemia. Primero estábamos más asustados que 20 con claro, la pandemia, sí. esa era verdad. Entonces, que los respiradores, se llevaron los respiradores, compraron containers de 10 mil dólares en 280 mil. El, el presidente de FFB, el que se fue luego al Brasil. O sea, robarle al país, eh, creo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que hicieron. Y todo ese año era criminal, en realidad. Porque era... Todos los días... Robos, se metieron la plata, al cerro. el mismo alcalde que hoy tenemos, ¿no es cierto?, se nos vendió los barbijitos que valía dos, eh, que valían un peso y después valían tres por la demanda, pero él no los vendió casi a 60 pesos. Sí. Bueno, pues, entonces, todas esas cosas que el país lastimosamente no ...no condena en el momento en que tiene que darse, ¿no? Sí. Mucho dejamos, mucho dejamos pasar las cosas... ...luego se vuelve como anécdota y a la final termina como si fuera un chisme, un insulto... ...no sé, no hemos hecho las cosas si bien. Si le digo Yanine claro. Áñez, ¿cuál sería su concepto? Mira, yo creo que fue, y lo he dicho varias veces, yo escribo para el periódico los fines de semana... Yo creo que ella fue simplemente el saltimbanqui, el arlequín, de un, el monigote de un juego, y no lo estoy insultando, por si acaso, les claro. respeto mucho como mujer, pero el, el, políticamente el monigote utilizado por un grupo de políticos, de viejos políticos, que quisieron asaltar el Estado sí. y en último momento vieron que la habían jodido, y entonces había que buscar una salida como dice Lucho Vázquez en todo su atrevimiento, no, lo más apegado a la Constitución. Lo más apegado. No, eso no existe. Claro. O haces la Constitución o la cumples o no la cumples. Y no, creo que es. la trajeron, se aprovecharon de ella, mi percepción personal, uh -huh. creo que le jugaron a la... <coughs> a que ella tenga el poder y el poder obviamente que te embelece, el poder te atrae. A que juegue al poder y se rodeó uh -huh. de un, yo no diría ni político, de un hombre como Murillo, que, que era nefasto desde ya, desde que era senador, uh -huh. diputado, los que hemos estado ahí, lo conocemos. Murillo uh -huh. es, eh, sí, como sí. dirían, en, por ahí, lo más parecido a Yocalla del Basio, digamos. <risa> <risa> bueno. Ha qué sé yo. Tengo que cerrar esta entrevista, estimado Gustavo, si pudiera viajar hacia atrás en el tiempo, ¿qué cambiaría? Y tendría la oportunidad de cambiar solo una cosa, ¿cuál sería? Si pudiera viajar en el tiempo, cambiaría los hechos de, del 80. Cambiaría el golpe de estado del 80 porque ahí tuvieras realmente uh -huh. a un hombre como Marcelo conduciendo este país. Si su vida fuera una película, ¿qué nombre le pondría usted a su vida? Uy, un nombre a la película de mi vida. ¿Mm? No va a ser Zappi y Furioso porque ese ya le han puesto, pero es Furioso, ¿no? Va. Furioso, el Satuco Furioso por ahí. Sí, ¿no? yo recuerdo cuando hacía mis primeras armas hace muchos años y salía a hacer cobertura a la Asamblea Legislativa, el asamblista que más renegaba. Por, por las cosas que se daban a veces por el tema de la oposición, era usted, ¿no? El más aguerrido. En el jefe de bancada. Claro. Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo. Qué gusto haberlo compartido bien. con usted y que eh, nos haya contado parte de su vida y algunas, algunos temas muy personales. Ah, sí, no, pase pues Somos gente pública. La gente tiene que saber todo de nosotros. No hay nada que ocultar. Así es, no hay nada que ocultar. Muchas gracias, don Gustavo. A ti más bien. Buenas noches. Buenas noches a nuestra amable audiencia de Avia Yala Televisión que rápido ha pasado estos 60 minutos para poder compartir y conocer la vida y trayectoria de nuestro referente. En esta edición estuvo Gustavo Torrico. Adiós Bolivia, nos vemos el próximo sábado a las 19 horas.